Siempre Azteca 7 2 number 9 pedo mantecas que pedo pedo sí ¿eh? Vamos a tronar unos balas güey wey sí, huevo güey huevo Pero vamos por unos pollos culo Unos pollos güey ¿Cómo que pollos güey? ¿Cómo pollos? Two number nine, a number nine, large, a number six, a number six with extra depth, and a large so Ahorita vamos, güey, ahorita vamos, vamos a tronarlo, güey, luego ya pasamos a los pinches pollos, güey, o sea, primero eso y luego lo otro no, no, no, no, no, Es que están en oferta, güey, están en oferta Pero van a seguir en oferta más tarde, güey, o sea, pasamos después, güey, los balazos No, güey, no, wey, dura hasta las seis